presidente señorías cómo se van a conseguir los objetivos de políticas estrategias y planes de acción con una normativa que vulnera derechos humanos y libertades fundamentales cómo se va a poder ejercer derechos y libertades si la condición esencial previa la accesibilidad no se cumple ni se aprueba normativa sobre ella ¿Cómo se hace efectivo el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad si no existe normativa específica que regule la figura del asistente personal ni su relación laboral? ¿Cómo se puede hacer efectivo el derecho a la salud sex sexual si se nos considera asexuados y no se contempla la figura del asistente sexual? ¿Cómo se va a aplicar el derecho a la educación inclusiva si la normativa contempla la segregación en centros de educación especial y las administraciones educativas continúan actuando al margen de la convención? ¿Y la inclusión laboral si la normativa contempla centros especiales de empleo, exenciones al cumplimiento de la cuota de reserva y más? del 80% de las empresas incumplen la misma? ¿Qué clase de democracia es aquella que priva el de, del derecho a voto a personas con discapacidad por razón de discapacidad? ¿Cómo se garantizan los derechos de libertad y seguridad de la persona y protección de su integridad si la normativa contempla poder internarnos en contra de nuestra voluntad y esterilizarnos sin nuestro consentimiento? ¿De qué sirve ser titular de derechos si la normativa permite que sean otras personas las que decidan por nosotros? ¿Cómo van a, a promover los poderes públicos la toma de conciencia si son los primeros en vulnerar la normativa y no la adaptan a los derechos humanos? ...a pesar de que se lo llevan pidiendo varias instituciones nacionales e internacionales desde hace años? No adoptar las medidas legislativas necesarias hace que se entre en una dinámica que se alimenta de su propia nación... ...creciendo exponencialmente todo aquello que está por hacer y perpetuando la vulneración de derechos y libertades de las personas... Con diversidad funcional con el carácter legislativo esta comisión enriquecerá a otras impregnándolas del espíritu de la convención al tiempo que contribuir que contribuirá a su difusión y a la toma de conciencia a de lograr una sociedad inclusiva y en igualdad para todas las personas por ello votaremos a favor para que la comisión sea de carácter permanente legislativo. Y voy a hacer un poco de autocrítica, porque hemos tenido que esperar a que el Senado la apruebe como legislativa, cuando nuestro grupo parlamentario en noviembre presentó la propuesta para que directamente se hiciera permanente legislativa. No obstante, agradecemos a todos los grupos parlamentarios que hoy la están apoyando. Gracias. Muchas gracias, senadora Felipe Perú.